Jairete, que significa hola. ¿Nunca os habéis preguntado por qué algunas palabras de nuestro vocabulario tienen similitudes fonéticas con otras de otras lenguas que aparentemente nada tienen que ver con la nuestra? Pues hoy os vamos a hablar de Teobroma. ¿Qué es Teobroma? os estaréis preguntando. Teobroma, un pequeño árbol de Centroamérica cuyas semillas se usan para la preparación del chocolate. Etimológicamente significa comida de dioses. La palabra broma procede de una raíz indoeuropea, gutural sonora con apéndice velar y una sonante en grado pleno E que evoluciona a brot o bread. Linneo llamaba al chocolate comida de los dioses o teobroma, por sus propiedades nutritivas y estimulantes, además de por su textura que permitía servirlo como líquido bebible o como sólido. Este fruto no dejó indiferente a nadie desde el momento de su llegada a occidente. Gila Sabagán, autor de la Physiologie diku, señalaba a finales del siglo XVIII que quienes saborean el chocolate disfrutan de un mejor estado de salud y se ven atacados en menor medida por las enfermedades y las afecciones comunes. Este chocolate de los dioses y de la alta sociedad ilustrada aportaba hasta 13 veces la energía que aportaba el té y unas cuatro veces la del café, con efectos estimulantes comparables. Dado su valor y exquisitez, no resulta extraño que en México y diversos países de América Central, los granos de cacao se hayan empleado a lo largo de los siglos como medio de intercambio y trueque, llegando a ser más preciado que el oro. Ya en el siglo XX, uno de los más grandes escritores británicos de la literatura fantástica, Herbert George Wells, escribe una novela titulada The Food of the Gods and How it Came to Earth, donde un grupo de científicos inventa un alimento que favorece el crecimiento de los niños recién nacidos, convirtiéndolos en auténticos gigantes. Este suero, el elemento de los dioses en palabras de uno de sus protagonistas, produce efectos semejantes a los descritos para el cacao unos siglos atrás.